La loquera Te esperaré y no te voy a olvidar, te esperaré y te voy a extrañar, un trago de cerveza para olvidar, los malos recuerdos y los buenos en mi mente están, te esperaré y no te voy a olvidar. Y hey, te voy a extrañar Te doy las gracias porque tú en mi mente estás Y serás mi amor eterno que nunca voy a olvidar Esta sonrisa y esos ojos que brillan Más que la luna y la tarde de todos los días Tú eres mi doncella, tú eres mi heroína En mi corazón tú eres la que domina Si viviré balazos por ti, a sangre fría Por darte un beso y un abrazo Todos los días, mi reina, mi reina Diosa, tú eres mi fantasía Y yo el enamorado que llora por ti todo el día No es fácil olvidarte, dime cómo le haces No haces falta tú me hace falta mi otra parte Y este niño que fresa nunca dejará de amarte Todo lo que daría por volver a acariciarte Y sin más detalles, baby, tú eres arte Si tú fuera la luna no me cansaré de mirarte Porque cuando te veo no me canso de desearte Un beso tuyo, mami, que me leve pa' amarte Te esperaré y no te voy a olvidar Te esperaré y te voy a extrañar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 sentimientos, pero baby a ti no te puedo engañar mi corazón a mil por horas empieza a acelerar, y no existe otra como tú que lo pueda parar porque desde que te vi siento Atuendo y su forma de ser, bajaría la luna, las estrellas y Júpiter, toda la pinche galaxia con tal de poder la ver, tantas noches de escritura pensando en el ayer, no puedo olvidar esos recuerdos que tengo de usted, de seguro pensarás que de ti ya me olvidé, pero yo me acuerdo desde el primer día que yo la hablé, desde ahí Júpiter me flechó para estar con usted y su corazón.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 I'm on